How are we supposed to get to the top of the mountain, from here? Ha! Oh, come on! <laughs> the lighthouse will take you to the top of the mountain! Just follow its light! But the light's not on! Sometimes... <gasps> oh. The answer oh. is hidden beneath the surface. <laughs> oh, Dime damn. In. In. <laughs> <laughs> That looks chilly se hace bien en el agua caliente Tiene mucho sentido todo, ¿no? Un arrecife de coral... Un rollo, sí, sí ¡Buena! ¡Al pozo! Una favor, hacia abajo! ¿Cómo? ¡Ah! Vale, ok Mira a ver cómo tienes tú los controles ¡Guau! ¡Nadar hacia abajo! No es chilly ¿pero dónde está estar cerca. Me cómo nos a llegar top de la ¿Sí? ¿Lo tienes? Sí. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. ¿Qué? La habitación, claro. Oh. estamos en una bola de nieve ya yeah, ya yeah, ya yeah. por aquí ah por ahí Yep muy pitido Wow ¡Hola! ¡Qué guapo, no? What is that machine? I think it's right under the lighthouse. ¡Yoo! Pero habrá que cerrar, ¿no? ¿Qué es este lugar? no sé. ¡Es Los operarios del faro me estoy quedando loquísimo. Sí, estoy muy rayado, Tú, tú, tú, tú, ¡Hola! ¡Hola! Minions ¡Hola! Over oh, ¡Hola! ¡Hola! ¡Me voy a... ¡Me voy a... ¡Me voy a... ¡Me a... Don't tell me. We're just gonna bring the sweetness back into our relationship. Of course! Without sweetness, our relationship will die. Yeah. We'll die. Just throw <laughs> us some sweets and we'll cancel the divorce. Sweetness comes in many forms. Matt, when was the last time you thanked Cody for taking care of everything in your home? Ah. Um. Well, uh. And when have you shown me some appreciation for working overtime to support the family? Huh? Huh? Huh? Ah, uh, well, there was that time when, you know, uh -huh. exactly. Uh -huh. Now, uh -huh. turn on the candy production and make the sweetness flow again. Diddly-dadda. Okay. Eh, dalo todo, dalo todo. Ay, ay, ay. Yes, yes. <risa> oh, I get it. The lighthouse is the candy. <risa> <risa> me representan estos bichos. <risa> Uy, we can turn on the no, no matter what ¿Eh? Sí, sí, sí, o sea, es por aquí Sí, sí, sí ¿Qué? Ahí es como, no, son como puntos para viajar rapidito Pero no veo los caramelos Yo veo un caramelón Dios. Oh my, that's a big fish. Vale, voy contigo. Supongo que tendemos que hacer que no sea. vean. Sí, básicamente. There's a leak here. We need to fix it somehow. Eh, eh, y como. Eh. Cuidado, ahí que viene. Sí. Es que ahí hay algo en medio para poder tirar de él. I cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Me ha acertado. Es que no veo dónde está, vale. ¿Dónde está la llave? Aquí en medio. Los a pillar. suelta pillar, suéltala, suéltala, suéltala y vamos. Aléjate un poquillo, eso. A ver que se marche el hombrecillo. El hombrecillo, ¿sabes? Y ahora La... El pez amable, este. Eso, eso. Tú vas bien, tú vas bien, tú vas bien. Ah vale. vale. Vamos hacia la otra de la derecha. Vale. Corre. Faster, faster. Viene detrás, ¿eh? Corre ¡Dios! Me frustó, ¿eh? Un poquillo. Vale, a la siguiente, corres Vale Es que no sabía que podías ir Con la cosa esta agarrada Y el impulso ¡Ojo! Sí, sí, sí. Uy, uy, uy, uy A ver, a ver <ríe> Espérate Ahora te digo, porque yo estoy, no sé tú Que voy pero yo estoy Un poquito, un poquito nervioso Que viene, que viene, que viene, que viene Suéltalo tal y como está Vámonos <ríe> Vámonos Vámonos pero sí, si está súper lejos. Ah, pues sí. No, hombre, yo me lo he visto encima, ¿eh? A mí me no, ha no, no. Va, vuelve. Pues bienvenido a la tabla de una GTA Loli Hui o algo así. <risa> vale. Bienvenido. No he visto la notificación. Ah, ha saltado. A lo mejor va con delay un poquito. Puede ser, no Eh, aún no ha saltado. Ahora. Aún no ha saltado ahora. No, o sea, no ha saltado la. Este. ¿Ah? La, la tuerca que no la habíamos podido activar. Pero salir salió, salir salió. Look hey, at that Uy, <ríe> <ríe> uh, Uy, No me ha pillado. <ríe> Vale, pues nada, para arriba y... Vale. Y volvemos bueno, para casa. Ah, no, esta la máquina de caramelo. Hay que ir al otro lado, eh. ¿Tenemos sí, hay, que volver? Hay que ir el otro lado. Sí, sí, sí, sí. sí. Qué mal, rollo yo. Claro, pero es que hay más sí, tubos, sí. eh, que no funcionan. Hay más tubos que no funcionan, ¿o no? ¿Y no? O sea, este era... Estoy solo está y ya está. No lo sé, vamos a ah, ver... No, no, Hola. Ah, no, es que todos tienen el caramelo por ahí bambando, ah, ¿no? Ah, no, es... O sea, hemos, eh, hemos arreglado la de centro. Gosh. eh Han canjeado un agua de taberneros, ¿tú sabes vivir? Pues nos quedan las otras dos Eh... Sí ¿Nos da tiempo? Sony 48, tú Qué agonía yeah. Es que si no se nos va a quedar hasta medias Vamos a ver si podemos sacarlo rapidito No sabemos cómo están las otras Hombre, yo espero que no haya peces de este rollo A ver, pues seguramente Algo habrá Vale, o sea, para este hay que salir de la superficie ah, cuál? O sea, ha hay que salir a la superficie a la que hay que salir de la superficie. No, o sea, claro. <risa> ah, no, es que te lleva a otro, a otro tanque. Ah. Uh... ¿La vale. has encontrado? Esa, vale, esa, esa, sí, esa. esa. Sí, sí, sí. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. ¡Hala, hala! Dos más de agua, taberneros. ¡Madre mía! Tampillas un poco más ocupada. ¿Qué seriously Dos orbitos ¿Qué? Pues será cuando eso te los... Te los haces Bueno, has tirado la tirolina, ¿no? Por este... Sí Vale, ¿y aquí qué hay que hacer? Pues no lo sé Aquí hay que... Hay que entrar... Vale, tienes que entrar por el tubo este ¿Me ves? Sí, voy. En vez, levanta y yo entro. Vale. Eso. ¡Oh! Vale, tengo que mover yo todo eso. Sí. Lo que no sé muy bien es como LOL. Dale la vuelta, por encima. Exacto. Vale, espérate porque subo aquí. No, no, ven acercarle acercarlo un poquito. No puedo acercar más. No, tú... Eh, tú baja. No, al revés. vale. ¿Vale? What? ¿Y dónde te Mira, tengo ahora? que llevar? Hasta ahí arriba. Qué mal rollo da tu cámara. Da, eso es. Sigue, sigue, sigue, sigue. Vale, ya te, ahí tengo que ir. Vale, sigue bajando y... No, al otro lado. En las clases un poquito de todo, ¿eh? hay que atender. Está bien que hiciste aquí una taberna con nosotros, pero hay que atender. Ah, hay que atender, vale, hay que llegó. atender. ¿Ya? Vale, Dale. sí, ya estoy. Ah, vale, sí, pues creo que activo esto y ya está. Uh, vale, perfecto, ya fui el caramelo. Uh -huh. Vale. Y, y de. Bueno, no, no sé si nos está escuchando, pero de qué son las clases. <risa> Así, por curiosidad. Generita, ¿Cómo se va por aquí? Ah, vale, aquí hay uno Vale, entonces esta tubería ya está, ¿no? Nos queda... Sí, buena. hay que ir a la última, ¿sabes? Vale. De inglés. Pues, es Vaya. Y... Sí. Vale. vale nos queda una tubería eh, sí, que es esta de aquí vale Dios, ¿a dónde va esto? no lo sé aquí, Dios, la puerta del caraquito Preguntaría si está interesante la clase, pero <risa> si no nos estás viendo ¿por no es porque no mucho. Es porque no mucho, cierto. Wow. Vale. Oh, oh, oh, oh, oh. Ah, aquí vamos solos, ¿eh? ¡Sí! Ah, oh, pero también pensar en el lateral, entiendo. Sí, ah, sí. sí, sí, ahí, sí. Yo enten, estaba entendiendo que era solo. Que solo arriba y abajo. ¿Y qué, qué estáis viendo en, en inglés? Uy, me molesto. Oh, yo también. Efecto. <risa> vale. Yo ya. <risa> ya estoy finally te sube por aquí, aquí por el lateral este voy, voy voy como literal nadando de espaldas en el imán Uf. Aprendiendo, pero vocabulario, o los verbos. No sé dónde me tengo que enganchar. Pues no lo sé. Porque a lo mejor tengo que pasar Yo, supongo, supongo que me tengo que enganchar aquí en la pared y tú tienes que saltar. Eso sí. es. Sí, sí, sí, justo. Ya están. Sí. Por aquí. Entiendo, ¿vale? Vale. Todo eso. Ah, bueno, un poquito de todo, está bien, está bien. There water. What is this mushy? Ah. It's water pillar. Come. No, yo. Ah. Here's water pillar. Cool. ¡Lol! ¡No! Hay que impulsarse. Vale. Sí, pero antes de impulsarte, sube. <ríe> pues encantados de que te guste el canal. Gracias. Uy, uy, uy Siempre pues se sí, me... Sí, sí, me agradece. Sí, casi me suicido yo también ahí. Vale. Nosotros encantados de tenerte por aquí, ¿eh? Aquí Porque todo no el mundo caes. tiene... Su huequecito en la taberna. Exacto. Vale, y ahora. Y ahora... Oh, por ah, la. vale, vale, vale. Yo estoy más por arriba. Ahí va. <risa> vale, sube, eso te voy a decir. No, yo entiendo que directamente al otro se puede ya. Sí, directamente al otro se podía hacer. Pero... Bueno, si eres como yo. Ay. Te pego. No entiendo por qué. No, no. Quiero bajar, gracias. Uy, uy qué cute, cómo baja, ¿no? Hace así. ¿Ves? Cute vocabulario de inglés. si es que estamos en todo, todo Vale, y ahora. Sube, sube. Ahí está. Aquí. Yes, Ahí está. Vamos para arriba, vamos para arriba. ¿Te ha vale. peinado esa última hélice? Va? Let's go, vale Cuidado, ¿no te quedes ahora? No, no Ah, vale, perfecto, y ahora se activa Vale, right, yep, esto hemos estado practicando todo a la tarde ahí en el molin Básica, Básicamente <risa> Ha estado bien, ha estado bien Sí, sí, sí Pues creo que hemos hecho la primera, la más difícil Guato, se activas las tres los tres canales de caramelo sí. y se ponen a funcionar rollo a taladrar, en plan, ¿por qué no? Yo veo algo chungo, eh, aquí Sí, tiene toda la pinta ¿Y ahora? Pues no lo sé, mijo, pero yo me tengo que ir Por aquí, entiendo eh, Vamos a dejarlo allí y ya a ver qué nos... No creo que tardemos, ¿no? Que es simplemente el viaje de vuelta y ya está Uf. Pero tampoco creo que se termine el capítulo aquí No lo sé, rezo porque sí Te digo yo que no Confirmamos, doña. Vale, ya estoy. Estoy. A ver, venga, empujamos ahí. A ver. Si sí, sí, empujamos, mejor. ¿No se han atrapado? Pues sí. Ah, no, es un ascensor. Buah, y no se va a guardar. En verdad no subimos y estamos todo el rato así. Imagina. Hombre, sería brutal. No acaba el juego, simplemente estás ahí dando vueltas y ya Subiendo Let's go. Un faro en una bola de nieve ole, ole. Vale, a ver mira. Aquí se debería guardar Sí, y es que diría que esto se cierra el capítulo. ¿No? Porque era el final final, ¿no? A ver, no creo que sea final del capítulo porque no hay no ningún voz. Bueno, ya, ya. Bueno, lo sé, no tiene por qué haber voz, eh. Hay capítulos que no hemos tenido voz. Sí, José, otra vez tarde. Otra vez. Vaya, como siempre. Tiene sí, no pinta. Bueno, por lo menos sí. se ha guardado seguro. Espera. Es que Las cinemáticas es son muy largas. Rose And then the bills piled up. Yeah. Yeah, I guess. Oh, and then we had that leak in the roof, remember? Oh, don't remind me. <laughs> Maybe once we've sold the house, there might be some money left over for a weekend trip. Hey, you could take Rose to Waterland. Yeah, it's a great idea. Yeah, she's been bugging us all summer to take her there. <laughs> and I'll take her again when it's my turn. Yeah, she'll get to go twice. Double the fun. Yeah. Yeah, double the fun. Speaking of fun. Race. <risa> Cerramos sí o no? Sí. ¿no? De. Let's go. Ah, empujo. Go. A la carrera sí que la quieres echar, ¿no? Sí. Es que no podemos cortar aquí. <risa> ¿Por qué? Claro, tú vas ahora ultra rápido en momentos de como yo? Es que la he liado muchísimo ¿Qué has hecho? No lo he visto He estado empeñado en coger uno de los raíles pensando que iba a ir más rápido Luego me he caído eh, No sé, un poquito de tiempo Vale, lo dejamos ah, aquí, ¿vale? ¿vale? Pasa lo que pase. Vale. Deja. Independe... ¿por, por, por, ¿Para qué estás aquí? No sé, lo descubriremos. No lo sé, ya lo veremos. Vale, a ver... Eh, enfocado Maravilloso cómo, capítulo. Vale. Ah, sí, enfocados siempre. Pero no te voy a enfocar, eso. <risa> Nada, oye, ha sido un ratito agradable, bastante guay. Sí, Hemos cortito, el... pe cortito pero intenso. Hemos tenido el problemilla, sé que se ha caído ahí un momento. Que eso hmm. luego haremos así y se editará. Cortaremos así con y, las tijeritas. Y ya está. Yep. Pero lo hemos pasado bien. Ahora, llegado a este momento, lo de siempre. Las redes, recordar que estamos en Twitter. Solemos comentar, bueno. Un poco de todo en general, pero anunciamos ahí cuando hacemos streaming, cuando hay nuevo vídeo en la taberna, etc. Así que seguidnos. No os arrepentiréis. También, seguidnos en YouTube. Ay, ay, ay, ay. Si sí, lo puedo escribir bien mejor Vale, perfecto, ahí está el link de Youtube Estamos haciendo contenido diario de calidad y cada día mejor Gracias a vuestro apoyo Estamos subiendo ahora mismo que hay Surviving Mars eh. Hay eh, Total War Warhammer, Warhammer 1 Exacto Hay Blood Bowl Tanto el 2 Y la beta del Blood Bowl Exacto los vídeos de la beta del Blood Bowl. Que se nos acaban dentro de poco. Porque duró solo una semana y no se pudo grabar más. Pero tenemos ahí material acumulado. Dentro de poco sacaremos más noticiarios. Comentando las noticias que se vienen. Y nada, ya está. Eso es todo. Poco más. Si estáis aquí es porque estáis en Twitch y nos estáis viendo en directo. Así que estáis en el sitio correcto. Si no, tendréis el link en la descripción del vídeo. Porque estos vídeos se resuben al canal de YouTube. Y eso es todo por hoy. Esperamos que os haya gustado. Que hayáis disfrutado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Cerramos.